Mi nombre es Susana Oviedo Bautista, eh, soy originaria del estado de Hidalgo, de Tula, de Allende, Hidalgo. De nosotras proporcionando información, revisando documentos, es el acompañamiento que hacemos. Después de un proceso y pues solicitábamos también el expediente para saber cuándo y cómo se iba a realizar la ampliación del Hospital General de Atoyac. Y cuando veo también cómo empieza a, a, a tratarlas ¿sí? y a, a, a, a, a, a distorsionar la, este, lo que nos llevaba ahí en ese momento, me trataba de centrar. le ¿no? decía, bueno, solo solicitaríamos una copia del expediente. Y las compañeras me decían, sobre todo una de ellas, Susana, no sé, yo tengo hijas. No. No, no, no. Y ese fue el debate también, ¿no? Tienes, estás, este, te agreden y no puedes decir. Ahí hay muchos casos, ¿no? Donde tienes que quedarte callada, ¿no? Me decían, no, este tipo es de los que manda a matar, ¿no? Este tipo es este, amiguísimo del gobernador, ¿no? Y esta compañía decía, no, Susana, yo no voy a firmar ningún documento, ni voy a hacer ninguna declaración. Tengo hijas. Te afecta en, en toda tu vida, ¿no? emocionalmente, afectivamente, eh, hasta económicamente. Tiene las dos partes, la ¿no? afectación positiva y una afectación negativa. ¿no? Una que nos hace reflexionar, pensar, cuestionarnos como un movimiento, este, con otras organizaciones. Y te afecta porque también hay como un campo de mucha desolación.